Vamos a agradecer muchísimo a nuestros amigos de OBSUR, del Observatorio Petrolero Sur, que están llevando adelante estas investigaciones. Obviamente a, a, a quienes nos acompañan en, en la difusión de estos temarios que eh, también están muy alejados de la agenda eh, mediática de las corporaciones locales que manejan medios de comunicación y también voluntades, ¿no? La mirada hacia el fracking, lamentablemente, en los medios de comunicación neuquinos, rionegrinos, argentinos, sigue siendo muy amigable. Muy amigable. Es casi una excepción a cualquier regla encontrar voces que denuncien la contaminación, pero también denuncien la práctica que llevan a esta contaminación. Eh, en esto hay que ser muy directos y muy claros. No hay grieta. No hay ningún tipo de... Eh, problema en situarse siempre a favor de las petroleras. Eh, y en este caso también a las empresas de servicio, que son las que riegan con todo este mecanismo también de complicidad dentro de los medios de comunicación. Les doy un ejemplo. Los diarios locales, todos sus suplementos son pro fracking. Este, ya nadie discute que contamina. Ahora el tema es, bueno, si aporta o no el desarrollo de una nación. Bueno, esta discusión... Eh, en el Observatorio Petrolero Sur tenemos aliados muy poderosos para entender hacia dónde va toda esta matriz, para aprender también, no solamente para atender. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago, Un pequeño informe para también hablar un poquito de lo que ha sucedido con la heroica resistencia del pueblo palestino frente a otra masacre perpetrada por Israel. Así que vamos a cerrar con un pequeño clip sobre... Eh, las conciencias del mundo que se levantan a favor del pueblo palestino con esto nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas hasta entonces That tells us what we already know. <laughs> <laughs> Unless some pressure is brought to bear upon the Israeli government to stop their ferocious, uh, murderous attack upon on Gaza, um, they're not going to stop of, uh, of their own accord. Their will is not going to suddenly disappear. But clearly, in the long term, um, the Israeli occupation of Palestine is untenable. It is not a future that can possibly survive. Public opinion is changing all over the world, and they are not going to be allowed to get away with it by the by global civil society, in my view.